Hoy siento en mi corazón la necesidad de afirmar que soy hispana, señores, y que nunca me voy a avergonzar ni del apellido que tengo ni de la raza que soy. Por el contrario, les digo que orgullosa me siento yo de haber traído a Norteamérica todo un mundo de tradición que se pudo haber perdido en la frontera, pero lo traigo en mi corazón como un estandarte sagrado que no lo va a pisotear ni siquiera Donald Trump con sus filosofías nazistas, que muy lejos están de Dios. Y si están lejos de Dios, ¿cómo puede pretender manejar esta nación? Sí, soy hispana, señores, e hispana me de morir. Y cuando digo hispana, no hablo de Costa Rica, país donde yo nací, sino de todo aquel que ha llegado, como me tocó llegar a mí, con una maleta vacía y soñando un mejor porvenir. Soy el carpintero, que dejó su parcela, para venir a sembrar en una tierra ajena. Soy el panadero, que trajo la rosca de reyes a esta tierra, para celebrar una estrella nueva. Soy el guitarrista, que amenizó las fiestas para que los gringos en ellas se divirtieran. Soy la niñera, que alimenta extranjeros con frijol de la olla y tortilla de maíz, para que logren un mejor porvenir. Soy la madre hispana, del soldado aquel, que murió gritando a Estados Unidos, «¡Le soy fiel!». Soy el carpintero que construyó la mansión del tal Don Smith, que nunca más se acordó de él. Soy quien decora los árboles de la ciudad, quien limpia las calles, quien en mitad de su dolor sigue creyendo en el poder del Señor, quien a la Virgen María prende su vela noche y día para que proteja esta tierra que también es mía. Soy el escritor que representa la diversidad que el presidente Obama ha dado la libertad.